Hola, soy Kule, este es el primer video en vivo que hago para mi canal de YouTube. Quiero comentarles o enseñarles o demostrarles cómo hacer una limpieza profunda a disco de vinilos. En este caso vamos a estar trabajando sobre este disco en particular o sobre este vinilo es Peter Franton Cobra Vida. Yo hace muchísimo tiempo que lo tengo y pobrecito está muy maltratado. Una de las cosas que te quiero pedir es que te suscribas a mi canal si no estás suscrito. Quiero comentarte que vas a tener muchísimas sorpresas ...y muchísimas cosas lindas que vas a poder aprovechar de mi canal. Más adelante te voy a estar comentando una de ellas. Vamos a ver cómo procedemos para restaurar este discazo del año 1976. Empezamos con el proceso de lavado del vinilo. En un recipiente plástico eh, coloco agua de lluvia que recojo cuando eh, llueve. Eh, es importante que no toque ningún metal. Eh, es agua... Mmm, mejor que la destilada diría, eh, es muy importante esto que estoy haciendo ahora, de introducir una eh, esponja eh, nueva, que no tenga ningún eh, residuo de algún detergente, algo por el estilo, porque esto es muy importante ponerlo para que el disco no haga ventosa adentro del recipiente porque si no, no lo vamos a poder dar vuelta para hacer el proceso de lavado. Lo introducimos eh, en el agua y empezamos a hacer un lavado con la mano en la forma de que están los, los surcos. Eh, puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, no hay problema. Este proceso lo, lo podés hacer eh, si los discos no están muy maltratados, ya con este proceso es suficiente eh, lo das vuelta haces lo mismo del otro lado eh, por bastante tiempo no tenga miedo que la etiqueta eh, del centro no se va a despegar si sí me ha pasado en algunos casos de disco muy viejo con la etiqueta RCA Víctor si sí, se me han despegado pero la he recuperado después bueno, acá por una cuestión de tiempo, yo ya, eh, acá estamos haciendo como un enjuague. Lo hace, el proceso con cuidado. Yo trato de no ponerle ningún líquido, eh, como detergente, esas cosas, porque no sabemos qué calidad tienen y se terminan pegando en los surcos de, de los... De los vinilos, si bien vamos a hacerle un proceso de limpieza muy riguroso, como ya verán después pero bueno eh, para un disco que tengas que lavarlo nada más eh, que sea, que haya sido bien cuidado, que tenga que hacerlo un, eh, es suficiente con esto, bueno, una vez que hicimos el ciclo de lavado pongo una toalla eh, un, algo con felpa digamos, para que absorba y ponemos el disco, que ahí como está, lo cubrimos y los dejamos ahí por el término de una o dos horas que se seque bien. Una vez hecho el primer eh, tratamiento, que fue eh, una limpieza con agua del disco de vinilo, Procedemos al segundo tratamiento. En este caso, he buscado una bandeja, giradisco, le pongo dos nylon eh, de la forma circular que tiene el disco de vinilo, ponemos el disco de vinilo arriba, al hacemos girar, y empezamos a poner cola o plasticola. Eh, sí, eh, ustedes... Eh, Dirán, qué loco que está este tipo, eh, va a arruinar el disco. Mirá lo que le está poniendo, qué descabellado lo que está haciendo. Pero ya van a ver el resultado al final del video. Es un método que eh, es impresionante el resultado que da. Yo eh, aconsejo realizar este método. A aquellos discos de vinilo que tenemos hace mucho tiempo y que han sufrido un mal un mal uso, un mal trato durante su vida desde que lo compramos en mi caso yo tengo colecciones eh, muy antiguas y, y queridas eh, que Realmente la he recuperado de esta forma porque en mi vida como DJ eh, iba comprando material y lo iba llevando de un lugar hacia otro, eh, hacíamos eh, una juntada con amigos, llevaba los discos, lo manoseaba cualquiera, lo usaba cualquiera, no lo agarraban de la forma correcta, ponían los dedos en cualquier lugar. Eh, se, se han dejado en lugares eh, incorrectos, en depósitos con mucha humedad, donde agarran tierra, un hongo, un montón de, de cosas. Y bueno, con el uso eh, inadecuado se va deteriorando muchísimo. Por eso aconsejo en aquellos discos que, de vinilo que han sufrido muchísimo. Una vez que... De, Pusimos bastante cola, procedemos con una tarjeta, algo plástico, una tarjeta de crédito, puede ser para que se le cuenta de plástico, a desparramar en forma uniforme la cola sobre la superficie del, del lado del, del vinilo que estamos haciendo este tratamiento. Eh, hay que tener cuidado, eh, eh, paciencia, hacerlo despacio, eh, si ustedes verán, eh, acá yo lo estoy haciendo muy, muy despacio y esto no lleva más de 4 o 5 minutos, eh, capaz que un poquito menos. Hay que tratar de que sea bien uniforme la capa de, de, de, de cola, que no quede nada, nada sin cubrir, que no quede espacio en negro, así como vemos yo acá por ejemplo con, con un guante de látex que tengo en la mano lo, lo trato de, en forma de uniforme, cubrir esas partes que no han, que no se ha cubierto todavía con cola, para dejar una película bien uniforme, que va a ser muy importante para el paso final que vamos a ver después de este, para que eh, luzca, prácticamente como un disco de vinilo que recién hemos comprado, bueno, eh, se recupera gran parte, eh, yo aconsejo esto como le decía, si usted tiene un disco que no es eh, muy maltratado, que no ha sido muy maltratado, de, de lavarlo nomás con agua, y bueno, una vez que... Hemos realizado de forma uniforme el, el esparcimiento de la cola. Procedemos a dejar secar mínimo 24 a 36 horas. Que seque bien. Una vez que está bien seco, vamos a ver el último procedimiento para que vean qué maravilla y cómo queda. Una vez que dejamos secar el disco de vinilo por mínimo 24 horas procedemos a retirar la película ustedes están mirando ahí como cómo se ve una capa de transparente así de, de cola eh, yo lo que hago es en un extremo ponerle una cinta adhesiva de papel para proceder a levantar la película para no dañar en sí el cielo lo apretamos bien ahí como están viendo la imagen y procedemos despacito a empezar a levantar todo el, el filamento digamos que como están viendo con mucho cuidado traten de no poner los dedos sobre el disco, recuerde que estamos haciendo una limpieza, que no lo queremos volver a, a ensuciar. Eh, por eso he puesto un paño abajo para que no, no se raye del otro lado, que ya tiene la limpieza hecha, del otro lado también. Y Fíjense cómo salió perfecto, sin dejar un rastro del pegamento. Fíjense en el brillo que tiene, prácticamente como nuevo quedó. Es muy aconsejable este método para aquellos discos que como les decía, ya no tienen eh, como última alternativa digamos, para hacer este procedimiento. Fíjense en que ahí la, el, la goma que sale, queda todo marcado en los surcos o donde dividen los surcos, eh, donde empieza una canción a la otra. Eh, llama mucho la atención eh, cómo quedan prácticamente nuevo, fíjense el brillo que tiene, una maravilla, muy aconsejable. Fíjense el brillo. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a escuchar, aunque sea un pedacito de la canción. Por derecho de autor, eh, no... No la vamos a dejar seguir porque eh, me van a silenciar el, el video y no quiero. Pero le aseguro que tiene un sonido espectacular. Eh, bueno, la sorpresa que le tenía, como le comenté en, en el principio del video, es que le voy a estar dejando de regalo el link para que ustedes puedan descargar este disco de vinilo. Eh, Peter Franton, Cobra Vida, eh, que lo editó por allá en el año 1976 en, en enero en Estados Unidos y llegó a ser puesto número uno por varios, varias semanas. Ahí le voy a dejar el link abajo en la descripción del video y va a estar en alta calidad en 320 kbps. KBPS que lo disfruten